Estuve viendo las semifinales, me lo he tragado todo y.. Pues cuéntanos un poco, a ver y, qué te ha parecido. Y, bueno, aparte que bueno, ya por comparativas y demás, eh, no lo. vamos, no lo quitaban del medio. Ha salido más grande que el año pasado. Pero desde mi punto de vista, creo, lo que pasa es que, claro, lo ha. Lo digo desde el punto de vista de aquí, ¿no? Que lo estoy viendo en, en la pantalla, entonces es una cosa totalmente diferente a verlo evidentemente ya como, como, sí, pero, como pero, se lo expliqué. bien, perdona, perdona pero, pero sí, sí, sí que sí que sí que lo, el primer año que clasificó para el Olimpia. O sea que creo que fue hace dos años que salió más pequeño, pero desde mi punto de vista, eh, la condición. Y a pesar de salir más pequeño, eh, a mí. Y de esta categoría, pues bueno, eh, ya no sé explicando. Menos comentando si quieres, ale de los que van saliendo, tú que los conoces a todos, pues yo la verdad es que me pierdo con muchos. Yo conozco a Luquilibra y a… Tres. Venga, a ver. A ver así que me han llamado la atención este año, por ejemplo. Ahora, ahora saldrá también. André, André, André ¿cómo, cómo lo has visto, yo me esperaba que iba, que iba a puntuar mejor. Al final lo echaron un poquito para atrás. Sí, este, por ejemplo, es el caso que he dicho antes. A ver, yo no lo he visto peor que... Este, que... Y vascularizado va, hasta arriba, sí. Mira las venas que tiene, los hombros. Sí, Entonces, sí. Eh, no me vale. No. O sea, efectivamente, iban todos mal antes. Estábamos con sí. él. No pueden haber salido todos mal, pues sí, todos iban mal. ¿Qué? qué? cómo habéis visto Ramsés. a Ramsés? Pues a ver, Ramsés lo ha dicho claramente, que él, él ha reconocido que que no ha ido al tiempo. No, porque quizá que lo que Como lo he podido ver hoy, ¿no? Está claro que, que ha, salido, ha salido muy bien, ¿no? Pero quizá, a lo mejor, pues esto le ha pasado factura. Para mí el problema que, que ha habido y a tope, era mucho tiempo todavía para Olimpia. Ojalá, bueno, tía, ya quisiera detener los brazos. Seguimos. No, no porque muy es muy caído, muy caído de hombros. Muy amandrilado. También es verdad que le saca una cabeza al otro. Y es que sí, saturación. es un mes muy bajito. El brasileño es demasiado bajito, ¿no? Para lo, para lo que sea ahí. Entonces, está un poquito condicionado. Pero a mí, por ejemplo, me, me, me gustaba mucho el todo Todos los que han clasificado este año a ver cómo posicionaba y cómo quedaba en el Olimpia. Efectivamente, claro. no me una claro. sorpresa porque, salvo Ricardo Croci, que ha quedado en la segunda solo todos, todos los demás lo han, dado, no, lo han dado para ¿Me dices a mí, Álex? Sí, sí, sí, sí, Michel. Sí. Bueno, ya nos estamos viendo ¿no? que ha ganado el que, que esperábamos que, que ganara. Para, nos, para ti, para el 90%. Para el mundo, ¿no? Yo creo que era lo que todos esperamos. Tenemos... Bueno, está la segunda comparación. Perdonad que no nos hemos incorporado a la primera. Robert Teams... Eh, Mike de Badas, el alemán, el brasileño, Ramondino, Felo Cambronero, ¿Tú has, sido, tú has cometido contra Felo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú has cometido contra... sí. Te voy diciendo toda la temporada cuando decían que iba a ser el principal rival de, de Manchester, pero aquí no hay rival para Manchester. El, el clásico, yo creo que Manchester se va a aburrir de ganarlo. Sí. Y, a lo que, pero bueno, y, si no, y el ejemplo de... que has puesto, por ejemplo, de la brada el ejemplo que has puesto, por ejemplo, de la brada vale, sí. eh, la brada por ejemplo, en la época que él competía, eh, muy masivos en Clásix, que se estaban viendo, meterlos a categoría sí. Open y rejuvenecería la categoría. categoría. Eso también sí, lo diría que... bien. En vez de aumentar, como muchas veces he escuchado, aumentar el peso. Es que la quieren aumentar vas... de nuevo. Entonces, eh, al final, ¿qué va a ser? Va a ser una categoría rara. Es y... que Chris Boom es culturista puro y duro. Ya está es con... que Chris Boom, le o sea, Tú vas a, a Chris Boom, de la diésel... Hombre, quizás una cosa que sí se podría hacer es como se hacía antes, Raúl, que la categoría de peso más bajo y la de Open hacían un absoluto entre los dos, ya ver quién ganaba. también. Como Franco, y <risa> Arno. Bueno, pues mira, ahí está, aunque siempre ganaría. Esta coreografía hay que verla, ¿eh? Sí, esta coreografía hay que verla. A mí, a mí, Ruth Diesel, no me gusta demasiado como posador. Ya, ya te he escuchado, ya. No me gusta. Porque dices que no se queda fijo ¿no? en, en las poses. Eh, yo creo que lleva una coreografía tan marcada que se, se obliga a sí mismo pero, a respetarla Pero Sergio, tú que eres un buen posador, eh, o sea, para mí esto es, es precioso, es arte. Sí. Pero ¿hasta qué punto es culturismo? Porque hay muchas poses que no muestran. No ya, te, ya, te, ya tenemos... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mira, mira, eso es me duele, eso me duele. Solo salir, ya Y mira que yo no realizado. soy un gran fan de la brada, ¿eh? Es no que este bien, tío, bien. es que te dan ganas de devolverte maricón. ¿no? Yo es que se le dejaba a mi novia, tío. Ya me ha pasado una noche con el hombre, que no pasa nada, coño. Esto, mira, mira, estamos me cuenta como mira. cuernos. Esto, <ríe> es, que, no, es que lo haría hasta es yo. yo. Es que no me jodas, tío. Es que yo le daba el overal, o sea Es que yo a este tío le suelto en el Open y le pongo primero, tío. Es que mira qué duro va, macho. Es que estamos sí, otra vez con es que Mira la separación de los, de los brazos. Y aparte que es que ese es igual de grande que muchos de los que han salido en Open, ¿eh? en sí, porque, general. Porque no le sobra nada, nada más. Es que son 107 kilos muy secos. ¿Ves lo el... que hablamos, eh, tis... Michel? A mí este tipo de fose me parece, no aceite, sé, mucho más sitio? más austero y me gusta más. Sergio, ¿pensáis que ese boom lleva aceite? Yo creo que sí. Eh, tendría que valorarlo, pero a ver, déjame ver. En esos niveles yo creo que es la normal. Uf, en las posteriores te diría que hay, eh... En el hombro… De, sí. de todas toda formas hay que saber diferenciar quién lleva aceite en los hombros para hacerse más masivo y quién lleva aceite en los hombros para es que, que no final. tiene sitio donde inyectarse Exacto. los anabólicos y se los pone en el hombro porque no tiene más remedio, o sea, son dos cosas diferentes. Mm -hmm. De todos los brasileños, que Dios nos coja confesados, la turra, y hay muchos brasileños conectados al canal, la turra que nos van a dar con el quinto puesto de Ramondino. <risa> Pero ha confirmado, oye, lo ha confirmado, se ha metido quinto, el tío… Lo ves, estaba predispuesto, él pues ya salía… Pero ojo el Yo futuro que tiene este chico. De comparación… Además es un salto de cojones también, ¿eh? Pues puede ser uno de los que el día de mañana esté quedando primero. Sí, es polaco, no alemán, perdón. polaco. Fíjate, este boom está ahí, que se la suda todo. Sí, sí, es que el título se lo están jugando es que los otros ¿no? Se la suda todo. Sí. Hemos acertado, Santi. <risa> sí. Este era su título, porque ellos dos sabían que el primero, vamos, no lo iban a oler. No, claro. A los americanos les encanta esto. Pues hala, ya tenemos campeón. El peinado de Bunsted es muy loco, ¿eh? Sin sorpresas. A mí normalmente los que salen por detrás en el Olimpia, dar ¿eh? los esos, me dan como muy mal rollo. Mirad el tipo este de la, de la Americana Violeta, me da como muy mal rollo. Es raro, eh, Americana sí. Violeta, es un tío raro, sí. sí. Es el típico que te líe el campeonato. Te ha puesto tres sí. bloques, tres bombas entre.. Sí, sí, son una bomba. <risa> en tres parte. columnas. Mira, con la dentadura postiza el tío ahí. Hombre, mira, ahí pregunta uno: que ¿cuántos años necesitaría Chris boom, para pasar a la categoría Open? Pues quizás fuera su muerte, teniendo los problemas de riñón que tiene. Aquí, Williams, eh, lleva prometiendo mucho y sigue igual que, que hace dos años. O sea, no, y no tiene más, ya una edad, ¿eh? Sí, sí, no presenta ninguna mejora ni nada, tío. Va a contraje de mucho. Este es el que está cuando no hay nadie, y ¿eh? punto. Eso sí, cuando no hay nadie está por ahí, pues pilla en uno y listo, pero... Esto lo demora Robert, tío. Fíjate qué que tripa vida, tiene. ¿y qué? Bueno, con eh, Sergio, con Jake Older y con, con Dorian Jade, tío. Joder, pues... Sí, porque es rubio. Dorian Jade también. Sí, pero Dorian, que tenía de rubio, tío? No, buena, una como medio rubiote. ¿eh? Dorian, sí, con ese que mecha. unos años. Sí, sí, sí. Eso que es sordo. Eso que eso, claro, pero no va al ritmo la música, claro. entonces se la suda, tí, se, pone, tí, se, le pone, se le pone en el sonotone se crece, el tema que dentro, le mole. Se crece dentro. Es que él dice, suda la polla la música, yo no escucho están nada. Aplaudiendo están <risas> la, el tren inferior es el que más me gusta, sí. ¿eh? calidad y separación. Cuesta ¿eh? que este tío, también me parece un mejor de la hostia. La ¿eh? Todas las veces que lo encontré en campeonatos, el tío es súper atento. Está, también tú que, claro, estás hablando no hay nada, pero claro, el tío claro. siempre está sacando a con la gente, etcétera. Es un tío muy majo, ¿eh? Parece que está atento, pero no te está escuchando nada. <risa> <risa> lo que siento más atento es estar perdido, Guti, está perdido. Yo me acuerdo de este tío, macho, os lo he contado varias veces. En un campeonato del mundo, cuando él quedó campeón del mundo, la, él salió en el 90 y yo estaba en 85 y salíamos las dos categorías juntas, nos solapaban en el backstage y me cogió los tensores y entonces él era conocido. Yo cuando le vi, tío, dije, la madre que me parió, mi nudo puto animal. Este es el que más me gusta a mí, tío. Se ha tenido que tintar de nuevo el hijo puta. Pero eso no es criticable, normal, ¿no? no, no, <risa> Tampoco no. Hasta hay que criticarle eso. todo. <risa> Dios, madre mía, qué diferencia. Es que, a ver, ya fuera cachondeo, esto no es un físico para estar en un top 5 de una Olimpia. Por muy malo que sea el Olimpio. Va, va a posar como su, como su padre, sí. pero con un cuerpo totalmente distinto. Más hay poses que no le favorecen con la frotura que debería evitar. Tío, son los físicos del año pasado, pero saliendo en peor forma... A mí me parece que Walker era un poco la baza que tenía tú para, pues para tener algo nuevo, tío. No, no, claro, el, el, no el, tema, el tema es si abogan un poco por la masividad, si irán a Birrami pero a Walker lo han dejado por detrás, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, eh, tal y como están juzgando, claramente el ganador debería ser Brandon Curry, ahora mismo. No, pero o si sea, hablamos de apuesta, ten en cuenta que yo, tío, tal y como lo veo, Birram ya está también en los 40, eh, entonces lo que nos van a quedar, los que van a quedar van a ser eh, Labrada, bueno. la Chopin, y, bueno. y, y, y, Chopin ¿no? y, y Walker. ¿Tiene que Chopin? Chopin tiene 36, me parece. Como el holandés, como Rolly Winkler, yo no sé si van a hacer todos la coreo. Brandon, ¿no? Pues no creo que la campanita. Este es Brandon. Sí. Como Brandon se haya apretado eh, y, y como han hecho todos, yo creo que Brandon puede ganar. Bueno, Brandon como se descuide, que de hace la corporación. Co como poder, como poder podría, como poder podría. Brandon va muy loco, ¿eh? A mí es el que más me gusta, pero claro, a ver qué decide. Es que esa pierna, tío. Sí, a mí con diferencia también. O y, sea, yo para mí, y después, hoy es un escalón por encima de todo. Y después ha dado un cambio. O sea, ha mostrado un cambio. Ahora sí si que se le ve de puta madre. Ha mostrado un cambio este tío. Se ve muy bien, ¿eh? Hablamos de un tío que ha llegado a ser último del Olimpia, ¿eh? Sí, fúcate huevos. No, bueno, la verdad que es terrorífico y brutal, ¿eh? Va mucho más lleno que el año pasado, la pierna se le ve más llena… Y brutal. El año claro. pasado yo creo que se confió… Bueno, también fue el COVID, todo el mundo tuvo problemas para entrenar, para… Yo le veo bien a este tío. Yo, ¿Sí? franca… Muy bien. Yo creo que está más pesado también que otros años, ¿eh? Este tío, Hombre, tiene que pesar más porque tiene más pierna, ¿no? Y, aparte, está más grande sí. de arriba. Sí, mucho de arriba, ¿eh? De arriba está más grande, tío. De arriba está mucho más grande, sí. Sí, el año pasado salió, salió muy, muy deshecho y yo creo que este año la ha mejorado y Rami además yo le veo peor que el año pasado veremos ahora luego, porque Rami va a ser el mejor Rami, salir. brutal ¿eh? la, la pérdida de peso que ha tenido Rami no, no creo que la haya beneficiado tampoco hombre, la relación no, no la es que... yo creo que es jugar una baza que no era la suya los tío, brazos sí, son brutales ¿eh? incluso de perfil las patas que tiene no, las, pa las patas de perfil las tiene muy bien porque tiene el femoral muy largo la inserción del glúteo no, no la tiene bien, pero es que al perfil no le miras el glúteo. O sea, le miras todo lo que tiene arriba, que es mucho. ¿eh? También, también te digo, este tío sabe, sabe mostrarse muy bien, ¿eh? Pusa muy bien. Sí. Lo que pasa es que también la piel flipas, ¿eh? La piel gorda, gorda, ¿eh? Sí, este nunca la ha tenido Bueno, pero eso es suyo, genético. Pues yo creo que a día de hoy, tío, si lo ves en directo todos tienen una piel de renocerante, que flipas, ¿eh? Sí, eso es cierto. Hombre, bueno, yo recuerdo cuando, cuando vino a Granada que lo dijo, ¿no? Que se preparaba en ocho semanas. O sea, él realmente hacía dieta ocho semanas. No, cabrón. Dijo que se iba eh, cinco meses, los últimos cinco meses, a... a hacer todas las no, coreografías. La, la, la falta de separación en las piernas, pero de arriba es un sí. muñeco, tío. De arriba es un muñeco. De todas formas, en las coreografías que los han ido colocando por orden. Eh, no, no, pero rápido que es el me último porque se lo mi gente. De, pero no me, es que no me gusta nada. El abdomen, ¿no? El abdomen es un poco. Sí, lleva la, una idea de la, cojón, la, lleva que, contra... que va medio sí, va la la Eso es lo la que yo he visto, un abdomen se le está montando. Y sí, parece que está contracturado, ¿eh? O montado, o ¡Adivene! ha salido con el abdomen uh! montado. Este no, este pesa mucho, este no te hace este no, no tiene esa energía. A ver, yo le veo también un poquito mejor. Ya si tengo dudas. Ya no, sí, claro gane, ¿eh? ya no veo tan claro que gane. Ya no veo tan claro que gané, curre, eh. Es que, es que está, más, está más completo. La palabra ahora que yo veo es completo. Parando de impresión, a un torso, pero no, no está completo tampoco con, la, con las piernas. Sí. Pero... Joder. Lo que pasa es que este tampoco vale. Las piernas parecen, no sé, tío, o sea... Es que las piernas son rollos cepen, bueno, tío. Pero piernas es un poco lo que ha dicho Pablo, de, de frente no le lucen. Realmente de frente no, no le lucen. Y la expansión de espalda. La expansión siempre la ha hecho muy rara. La, la expansión de es rarísima. Es que no se la veo, no se la veo. Es que tiene la mitad de la espalda vacía, tío. Le falta un montón de músculo, tío. Joder, tío es que hay eh, en el romboides casi, o sea, es brutal. No se puede dejar el título vigente, o sea, o sea, el título sin nada. Sí, no. Mira el abdomen, el abdomen no tiene... El abdomen lo tiene cogido, ¿eh? Sí. Va jodido, está haciendo la coreografía entera con el abdomen jodido. Sobre todo el taco. cojones? Sí. El taco de la izquierda se le está yendo a... Le noto incluso un poco encogido, ¿eh? No, no, es que se le nota, no, no, no le ves el bulto. Sí, no, pero a él, a él, ahora que ha hecho un par de poses... Y... quiero algún molinete sí. más. <ríe> sí, no puedo apretar el abdomen, ¿eh? Pero lo luego que, por lo contra, luego por contra no lo, tiene, lo tiene, claro. tiene plano, tío. tío. Lo está disimulando como puede, sí. Esa de pose hecho, le queda horrible, ¿eh? De hecho, lo está disimulando muy bien. Por eso, tío? Lo que sí hay que destacar es que para todo el peso que tiene, no tiene dilatación. Nada, y Brandon cero, lleva una no. dilatación, ¿eh? Eso, sí. eso desde que empezó, fue su, su rollo. 130 kilos sin nada de dilatación, tío. Total. Pues, eh, eso va Esa pose le mucho. queda horrible. Yo no sé por qué la hace, tío. O sea... <ríe> Es muy... es una película. Y comer, que es lo que comen la mayoría última hora. Nada, nada, o sea, sacan el tupper, me, yo recuerdo lo nombro muchas veces, Dennis de Wall una banana, brad Warren un poco de arroz comida limpia. Es que limpia. Eso es algo que la gente es lo opuesto lo que, es que, que se, lo, se lo, ve a matar. Que, mate, ¿eh? que, a que la gente se ceba y, y se ceba y se ceba. Y sabes que los profesionales no comen nada durante muchas horas antes de salir. Que termina y le ponen pizza, pues eso lo hacen muchos promotores y comen, pero mientras están compitiendo, no. Están súper concentrados, tío. Pues mira, en el top 10 se han metido Justin Rodríguez. <risa> eh, bueno, pues han quedado gente como Hollingshead. Mira, el Chopal. Chopal lo ha dicho a otro, otra. A ver, que tú estás palores. Primero girate aquí. Que yo, me juego, <risa> que yo me juego en los billetes. Hunter ahí, pues eso. Señalando a su padre. Gracias, papá. <risa> <risa> Sin ti no hubiera ganado ni a Carnepro. pro. <risa> Bueno, ¿quién crees que va a ganar, chicos? Yo creo que Rami. Yo creo que la… A ver, ¿por cómo han ido las comparativas? Yo diría que Rami, tenía... aunque no es el que más me gusta, pero ganará Rami. Sí. sí. Por comparativas… Yo a... voy a seguir que tío. Ya es una cuestión de pelotas lo tuyo, Guti, pero… Sí, sí, sí, ya sabes que yo… Tú mueres con las botas puestas, pero yo, yo me bajo del caballo. Yo creo que va a ser cosa de… Yo creo que se lo lleva Rami, tío. O sea, se avanza es que metido leído. entre los 10 primeros O sea, se avanza metido entre los 10 primeros Sí, mira, y, y, y Rolly, tío Ya no es decir, se quedó fuera de 5 Se quedó fuera del top 10, tío No, no, y Roli, si sigue así quedará fuera de Olimpia Sin clasificar para lo Olimpia. Es que ya este año se ha clasificado de penalti, eh De milagro, tío, sí Bueno, Rolly, cuando vino a Alicante La verdad que la actitud era de pasotismo Total, o sea, parecía un chiste ¿Sale? Entonces, no sé, no no lo veo muy concentrado. Eh, Rami no va a de apretar el abdomen, ¿eh? Joder, es que, es que Hunter no es mejor que Justin Rodríguez tampoco, ¿eh? No, no, no, no en absoluto Hunter es uno más ahí. Mira, Yambali flipándose completamente. Yambali eh, está muy infravalorado, tío. Tenía que estar más arriba, pero sí. varios puestos. ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, Joaquín en William entre los 10 primeros también. La madre que me fue a parir. Han hecho la corea los 10 primeros. Jaquín, no entran ya ni Regan ni, ni, ni muchos de los que antes solían entrar. Bueno, es que el, el Regan, tío, que normalmente se le ve mal, o sea, se le ve bien en foto. Ni en directo ni parecido, cuando ya se le ve mal en foto, no quiero saber cómo iría, ¿eh? pero. <risa> Y Hollingshead, tío, pues nada, pues otro año más de, de, de Tour, el Tour de Francia, vamos, porque no veas, macho, con Patrick Tour. Estoy diciendo que con con con, con Fran, que tú con Patrick Tour tuviste una polémica precisamente por esto, por las fotos. Y mira, el tiempo sí, te da sí, la razón. El chico, tiempo te y da la yo... razón. Bueno. Ah, Empezamos sí, sí, sí, sí. ahora, en principio el último será Nick. De estos. O sea, acabo de ver por ahí Chopán, el ganador del pueblo. Bueno, pues de todos esos que estáis, será el que más dinero maneja con diferencia. Como que Nick Walker, quinto. Joder, ¿qué? a mí me dicen que Nick Walker va a quedar detrás de la brada okay. y digo, sí, será en atletismo. Por el aspecto en general, el otro día en el Arnold. Que hacía muchos años que Arnold no hacía de comentarista, volvió y no veas cómo chochar, amigo. ¿sabes? Es que Arnold ya está un poco así. No me lo puedo creer que este tío quede cuarto de una limpia, tío. Increíble, ¿eh? Es que no tiene ningún argumento. Hombre, vale. Vale. Esto es más lógico. Vamos a ver ahora ya el tercero Chopin, claro. Sí, o de una sorpresa rara o… Está enfadado, ¿eh? Chopan se ha enfadado, ¿eh? Es sordo, pero ¿por qué no…? Es sordo, pero no gilipollas, ¿eh? ¿sí? <risa> no, los sordos tienen un mala hostia. O se jodieron, se enteran de No pueden decirte las cosas a las claras. Se les ve mucho mejor, ¿eh? Claro. Este va a ser el tira y afloja toda la semana. <risa> Todo sea por invitar a Guti a cenar, tío. Nah, el, el Guti va a seguir pasando hambre. Ya te lo digo yo. El gusto iba a seguir pasando, hombre. No lo veía yo en mis tiempos, ¿eh? No lo, no lo conocía. Pero Olimpi, nadie sabe quién carajos es. ¿Qué tío? va? Hombre, la cara de Curry es que la de que en volumen también. Curry es El Curry lleva la cara llena de galletas, tío. Claro. Nada, gana gana, Gana Rami, gana Rami seguro. Venga, coño. Pues hostia, mira la zona como se le está doblando. Sí que hay sufrimiento, este, este, a este a caral, momento mar, se, de se pasa eres. mal. Si te vamos a <ríe> rápido, no te esto. Vamos a ver, chavales. Venga, que nos jugamos una cena. No, Guti, vas a cagarte de hambre. Que no, Guti, que no. Uy, qué pesado, que ya tengo calambre yo también. Que me va a dar una hipercalemia, tío. ¡Ha ganado! ¡Hala, Guti! Ya. Bueno pues nada, pago yo, pago yo, que lo van no sé. a hacer. me lo puedo creer. Bueno, sí, que tampoco había. Madre mía, tío. Vaya añitos nos esperan de Open. Uf. A mí me bueno. Pensarlo, tío. Lo que he quedado claro en el Olimpia este año en Open es que no hay nada. Que esto se acaba. Bueno, esto no es nuevo este año, ¿eh? Esto, esto ya viene de atrás, ¿eh?